Muy buenas cuatro duristas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a hacer el unboxing desempaquetado y bueno, son dos ítems que me acaban de llegar de Amazon ahora. Aquí tenemos el paquete de Amazon. Same day, mismo día, same day. Lo hemos pedido esta mañana y ahora a las 7 de la tarde ya nos ha llegado. Y concretamente son. Una batería para el romba y una funda de TPU para el OnePlus 7. Hoy es lunes día 13 de mayo de 2019. Mañana se hace la presentación en Londres y a partir de jueves se a hacer los pop-ups en todo el mundo. Concretamente en España, en Barcelona en Madrid se hacen el sábado 19. Y ya nos ha llegado esta funda. En principio la hemos pedido para el OnePlus 7 a secas, no el Pro, porque estaba valorando las prestaciones de uno y del otro. Y creo sinceramente que para mi uso el Pro mejor que el 7. Y bueno, creo que ya he visto un vídeo de la funda, así Yo juraría que le pedí para el 7 y me ha mandado el 7 Pro. más aquí no es el 7 Pro porque tiene esto aquí para... y esto es de 3. Y comprado con un 6, esto es un OnePlus 6, hay muchísima diferencia. Bueno, esto es para que veáis la diferencia entre entre un 6 y un 7 Pro, lo que es de, de anchura, más o menos, debería ser lo mismo, pero de largo es como bastante, bueno, la anchura es algo más ancho, ¿eh? pero de largo es bastante menos estoy toda esta oscilación, a ver si esto lo comparamos con, Esta la funda de Trail One Plus, One Plus 6 de fábrica. es casi casi lo mismo, es un pelín más anchado. ¿no? Voy a tener que ver el 7 Pro ahora porque tengo la funda, no, mejor ver que la me funda del 6 del 7 a secas, ¿no? yo creo que sí. Bueno pues nada, muchas gracias, un saludo y nos vemos en un próximo vídeo, Hasta luego, chao.